Hola qué tal, bienvenidos a Creaciones Betina Amigos, acá en Colombia celebramos el Día del Amor y la Amistad en el mes de septiembre Es por ello que hoy les voy a enseñar a hacer esta tarjeta Recuerda que puedes personalizarla para la ocasión que desees, cumpleaños, aniversario o amistad Así le alegras el día a esa persona tan especial en tu vida Espero les guste Amigos, y para que sigan sorprendiendo a sus seres queridos, les recomiendo este video ¿Qué cosa más bonita? Caja explosiva con cartel. Es una cajita súper fácil de hacer y lo mejor de todo es que tiene todo incluido. Mensajes, fotos y chocolates. Es una cajita que aquí en la obsequies quedará encantado ya que es un regalo bastante original. Recuerda que puedes personalizarla para la ocasión que necesites. Paso a paso en el canal, regala siempre amor. En este canal encontrarás muchísimas ideas y detalles que te encantarán. Ahora vamos con el paso a paso de mi video. Vamos a utilizar cartulina del color que desees de 44 x 64 centímetros Y vamos a doblar en la mitad. Ahora vamos a tomar una imagen, este es un pliego de papel regalo que conseguí, que me gustó bastante, pero ustedes pueden imprimir la imagen que deseen. Voy a recortar este ratoncito, nos quedaría así. Estos corazones igual los saqué del papel regalo, ustedes pueden recortar corazones del papel que deseen. Vamos a utilizar cartulina negra de 17 x 25 centímetros, que sería para Pegar acá y cartulina fucsia de 25 por 10 centímetros. Acá vamos a pegar la imagen y los corazones. Nos quedaría así. Ahora con marcadores. Este es un marcador en gel, marca Norma. Pueden utilizar también marcador de vinilo. Vamos a delinear esta parte de la imagen y con marcador negro voy a alinear este, esta parte inferior ahora vamos a copiar un mensaje Acá voy a copiar mensaje, voy a correr acá un poquito que no se estaba viendo, está la letra M. Acá puedes copiar lo que tú desees y recuerda que la tarjeta la pueden personalizar para la ocasión que necesiten. para el amor de mi vida y hacemos estos signos de admiración voy a repasar acá para que se vea más y esta parte la voy a decorar o encerrar así con este marcado ahora vamos a tomar cartulinas esto es para hacer unos sobrecitos serían las cartulinas que deseen de 15 por 24 centímetros y vamos a doblar así vamos a hacer los sobres doblamos así cortamos de nuevo vamos a doblar en la mitad vamos a doblar así en todos los extremos del cuadro acá doblamos, llevamos así, doblamos así y vamos a doblar estos dos extremos y los vamos a pegar, nos quedaría así, acá en esta parte vamos a recortar bolitas amarillas que sería para hacer emojis igual ahí pueden escribir igual otro mensaje como deseen o pegar corazones ya ya eso es gusto de cada quien Voy a decorar acá con estos corazoncitos Y vamos a escribir mensajes Desde que tú llegaste destapaste en mí cada sentimiento Hacemos lo mismo con este Vamos a hacer sobrecitos Nos quedarían así Y a cada uno le vamos a escribir un mensaje Amor, con solo escuchar tu nombre se me despierta cada parte de mi alma, te has vuelto cada sueño de mi almohada y de repente apareces tú y me enamoro tanto y desde ese día solo sueño contigo. Te has vuelto mi presente, mi futuro y mi después. Desde que tú llegaste son mejores mis momentos. Vamos a tomar la tarjeta y vamos a pegar los sobrecitos y vamos a decorar esta parte interior con un mensaje Acá lo que hice fue recortar corazones de colores y los delineé con un marcador negro Igual acá pegué cuatro corazones y los delineé Y acá lo que hice fue dibujar corazones rojos, fucsia, pegué los sobres Acá en la parte final te amo hice unos puntitos y acá en esta parte escribiste este mensaje yo jamás creí en las cosas del amor y tú lograste transformar mi corazón. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que la tarjeta les haya gustado si es así regálame un like, compártela con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos hasta la próxima.